¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cuicazo! ¡Qué cuicazo! Sería una bromata normal ¡Guau, guau, guau, guau! ¿What? O sea, ¿por qué la peña está en tryhard? O sea, hola ¿De dónde de cojones me ha disparado, tío? ¡Ah, Dios! ¿De ahí? O sea, hola Vale, eh, vamos a ver qué podemos hacer con ese pibe Ah, que me va a hacer focus aquí a todas <risa> Vale, más riego, ¿no? ¿Más riego? A la de tres, a la de una, a la de dos, cuantito, cabra me tiro me da igual ya lo que pasa, es que ya está la pelota de este hippie, en verdad. Abre, cabrón. Es muy raro, tío. No abierto, no abierto. No abierto para nada. Ay, tío, ¿dónde estás, loco? <risa> ¡Wow! What's up, bro? What's up? Timing perfecto, no pierde! <risa> Madre mía. Timing perfecto. Es <risa> que no puedo, tío. Timing perfecto, no pierdo el nivel. Pa' sí uh pasión -huh. Muriste Oh, viene alguien Me va a quitar luz ¿Será, cabrón? No. Dos. Creo que puedo ganar, creo <laughs> I got <it. laughs> Easy bro Easy bro Easy Come on dude You wanna bite Take me Cierra la tormenta Nice eh, Básicamente nos vamos a ir para allá Espera Y ese tío va a rotar A full Si, está, si es inteligente Rotaría eh, Yo lo que voy a hacer eh, Básicamente es utilizar la madera Y restablecer aquí maderita O sea, espera Ala, ala, ala, ala Dios, nada Pues nada O sea, me ha matado O sea, con una enas así flipante Y ya está O sea, este nota No me va a dejar ahora Y me ha matado Me ha matado pues, nada, tío Felicidades, hermano Felicidades, bro O sea, guau, wow, guau wow. Wow, chaval. Flipante, o sea, no sé qué, qué pretende, tío. O sea, qué pretende loco, qué pretende, hermano. O sea, ya, ya tiene suficiente con haberme dejado en blanco, ¿sabes? Para pa que me dé esto. Y yo, para que me dé esto, ese por culo, loco. O ¿Sabes que qué asco, tío? Ya, ya me, de, me ha desequilibrado toda la partida entera y ya no. Es que no me apetece, tío. Ya, ya, ya, flipante. O sea, flipante porque no tengo ningún tipo de curaciones. Eh, guapísimo. Y encima el no, está el esmayado Seguramente no tenga ningún tipo de forma de subir a la montaña Pero bueno, y yo, y yo exagerado, tío Exagerado, hermano, estás fatal de la cabeza, loco Estás fatal de la cabeza, hermano O sea, fatal Fatal de la puta cabeza, tío Vaya fatal Estás fatal, tío O sea, estás fatal, tío. Estás fatal tío. Eh, Vale, pues a ver Básicamente va a ser ahora complicado eh, No morir, o sea, no morir Qué asco, tío Puñetero de asco, tío Me pone negro, tío te tú, tío, es que no para, loco No para, y nadie le dispara, que es que lo... Pe y yo, y yo, exagerado, me lo quiere tirar, tío ¿Qué pasa, loco? O sea, ¿qué pasa? Y yo, y yo, tío, con el ain Con el puto ain eres un fantasma, loco Qué asco, tío, de verdad, o sea, wow A mí me mató una vez de creer En una partida random, LOL No sabía si racionar bien o mal, hostia La polla, <risa> el grisios. Lo sé, supongo que también muchas veces es cuestión de suerte Fortnite es mucha suerte Mira a esa persona, o sea, mirad a esa persona que es Maya, o sea, no puede ser más que Maya. Y vendrá, ¿sabes? Y vendrá. Y yo, y yo, tío, o sea, es ridículo, es ridículo, gente o no. Ese nota es puto ridículo. Y me deletará, o sea. Y me deletará porque es así, o sea, mirad ese tío, ese tío tiene todas las de ganas. Miradlo, miradlo, por Dios. O sea, que tiene como un aim O sea, no sé cómo sabe que yo estoy aquí, chaval. De un barretazo, chao. Ya ves, pues debería de haberlo puto grabado, sinceramente Me cago en la leche En ese tiempo no lo puto grabaste Voy a... ¡Hostia! ¡Lol! Ese tío, es eh, ja. Vale Vale, nice Me voy a hacer la puta vida imposible a ese tío O sea, la puta vida imposible O sea, la puta vida imposible, chao Chavales, o sea, en serio me ha estado dando por culo toda la partida. O sea, pero toda la puta partida, loco. O sea, toda la puta partida. Y siga ahí, tío. ¡Vamos! Joder, sí, señor, tío, qué asco. ¿Por qué tengo que jugar así, tío? ¿Eh? Esto es lo que queréis, loco. Es que da asco, loco. O sea, da asco, loco. Fortnite en 2020 da asco, tío. O sea, da asco, loco. Da asco. Ah, vale. Eh, pues toma, quédate con esto. Quédate con esto. Bueno, quédate tú con esto hasta aquí. Y ya está. Y yo me quedo con los, los morados. Vamos si quieres, rotando por aquí malo es que no tenemos que... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? Te tienes aquí un franco morado, eh, bonsai Tengo, tengo Pues yo piro, pillo la la, la la fama Cuidado, a ver si podemos... A ver... Vale, vente Construyo, eh oh. Estoy arriba, estoy arriba si pillamos el high ground nosotros, bueno el high ground, en la posibilidad de llegar antes que ellos. Ven, ven por aquí, papá, ven. No Hace poco, tranqui. Ah. A ver, tranqui. ¿Dónde estás tú? Uno, uno está por aquí abajo, eh. Vale, lo tengo yo encima. Lo tengo, lo tengo, eh. Lo tengo yo encima mi ¿no? Mismo, tengo el high, eh? Vale, no, pues. El high, eh? Vale, pues yo voy, voy a intentar pillar high. Vale, voy contigo Sí, estoy contigo, eh Estoy contigo, pero tengo pocos más Vamos a tener que rotar menos uno Abajo tengo dos Aquí abajo tengo otro Tengo, tengo ya un mil Tengo ya un mil de más, eh T 37, eh, Monsai 37 de abajo, de blanco Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Okay. Ahí focus, eh ¿O? Estoy contigo Cuidado, Monsai Con el que... Joder, puta Cuidado, cuidado, cuidado Está enfrente, mira Vale me tiene que poner esto, putada. No, no, es que no tengo match. Eh, me, me, blanco, me, me, me. ¿Blanco? ¿Blanco? ¿Blanco? ¡Eh, ey ey ey hijos de puta, tío! ¡Hijos de puta! Están blancos, este de aquí están blancos. Me, me cago con Dios que te voy a tirar, Están blanquísimos, tío. Eh, muero. Ahora arriba mía hay alguien con high ground, pero... ¿Blanco? Yo estoy en el high, eh. Me han quitado, me han quitado la kill, tío. Pues, intenta tú. Tu... Nah, nah nah. Intenta ganar. Me han quitado la kill ahí. Putada, mi vida, tío. Sí, no, no, no, no. Buenísima. Uno. Clapeado. Te los easy. De easy. Tranqui, está abajo. Se queda, se queda trancado, eh. Buenísima. Buenísima. Buenísima, coño. Buenísima, tío. Let's fucking go. Buenísima, tío. Fuck. What? <laughs> Partida solo rotaciones, tío. Madre mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, tío ¿Cómo en blanco muerto, venga, eh, MC Commander, eh, MC Commander, ¿te gusta? ¿Te gusta lo que ves, loco? Eh, abusón de mierda, esmayado, o sea, si juegas con mando, a nadie le importa, ¿sabes? No eres importante. ¿Qué Ah, y me vienen ¿Qué haces, tío? Y me matará, y me matará Y me matará Oh no, no me has matado! Puto. ¡Me cago en tu, tu puta madre! ¡De gracia! Que vienen aquí, no te vienes para acá, coño Vienes para acá, coño, ya Yo ya. hago los retrasados de mierda, síndrome de puto abstinencia